Hola amigos, bienvenidos, espero que estén bien, allá donde estén. Vamos a ver cómo encontrar y eliminar archivos duplicados en Google Drive fácilmente. Lo podemos hacer con esta herramienta. Podéis llegar a esta página desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Ustedes le dan a instalar, continuar. Nos logueamos con esta cuenta de Google, la que esté asociada al Google al google drive que queramos examinar introducimos la contraseña le damos a continuar y vamos a ir a google drive Ya. bueno una vez que estemos en google drive vamos a ir arriba a la derecha para buscar el menú y vamos a encontrar la herramienta bajando seguramente duplicate, aquí la tenemos, hacemos un clic y ahora vamos a comentar la opción básica para escanear todo, es aquí si queremos escanear algo en concreto eh, buscamos la carpeta para volver a hacer un escaneo anterior pulsamos aquí, podemos hacer un cribado aquí seleccionando por tipo de archivo o podemos hacer una búsqueda por palabra y bueno, vamos a escanear ya para no hacer el vídeo muy largo el disco duro entero, aprovechando que tengo poquitas cosas este ha sido el resultado, hay dos copias del mismo archivo entonces tenemos aquí para marcar todos para marcar todos menos el primero, desmarcar todo y tenemos la opción de marcar también de forma manual y si pulsamos sobre tras pues nos borra lo que hayamos seleccionado si le damos a trash all nos va a borrar todo menos el primero si le damos a My Drive, me lleva directamente a la carpeta donde está ese archivo. Nada más, un saludo y que tengan un buen día, chao.